Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en el reloj de la presidencia municipal de Mixquiahuala de Juárez. Eh, me encuentro con la presidenta del voluntariado Mizquillahuali. Hemos sido testigos de todo el trabajo que se ha realizado. Lorena, gracias en verdad. Hemos visto cómo a marchas forzadas has trabajado, has realizado diferentes actividades para que este reloj eh, se habilite nuevamente. Platícanos acerca de ello. Eh, soy la presidenta del voluntariado, efectivamente. Pero también este proyecto fue gracias a todos los misquiagualenses que me han apoyado, que aman y quieren a nuestro bendito Misquiaguala Hidalgo. Le he echado muchas ganas junto con, con los encargados de presidencia municipal, como son los pintores, los eléctricos, este, los, los que hacen este, lo de, de obras públicas, el aplanado. En, este, en equipo este con los donadores y con, conmigo, que yo soy la presidenta, que me he encargado de, de todo lo, lo que lo que se va ocupando para hacer realidad esto que ustedes están viendo, que próximamente, eh, ojalá y Dios quiera, ya en una semana esté todo ya concluido. Como ven, este todavía faltan las carátulas. Eh, pero ya están pagadas ya están cortadas este y yo creo que ya próximamente ya veremos esto hecho realidad y también les comento una situación muy positiva que este, le comenté al doctor que aquí estamos en la planta como quien dice el segundo piso el primer piso está también muy feito como estaba aquí este nuestro lugar donde está el reloj municipal este, me di a la tarea de ver a un amigo muy cercano de la familia eh, este, para que me apoyara para, para comprar cultos de estuco, para que también este, rezanen el, el lugar donde, donde se entra para arriba, de, para ver el reloj municipal y para que esté también en buenas condiciones. Nuestra máquina del reloj municipal, que es una... Un, una reliquia histórica de nuestro pueblo porque eh, vamos a dar a conocer la historia de, de cuándo eh, y cómo se compró este reloj municipal, en que parece que fue en el año de 1944. Entonces, tiene, tiene su historia y pues... Sí me daría yo, me daría gusto que, sobre todo los de aquí vengan y vean este reloj municipal que es histórico para nuestro pueblo. De verdad es que yo recuerdo hace meses que nos subimos aquí contigo precisamente y, y pues sí estaba en muy malas condiciones, muy descuidado. Ahorita ya vemos que está aplanado, que está pintado, este sí se ve un poco raro sin las carátulas, obvio pero sin embargo nos da mucho gusto ver que, que este proyecto pues va avanzando y va avanzando muy bien. Gracias por todo este trabajo que se ha realizado. Vemos aquí a, a, este, a estas personas que forman parte del, del Gobierno Municipal de Mixquiahuala de Juárez y están pues ya realizando diversas labores. Sí nos, nos llevó tiempo, sobre todo este, recabar fondos, recabar fondos, eh, inclusive me di a la tarea de hacer eh, este el, el evento de, del pozole, las tostadas de pata, de tinga, eh, también en coordinación con el mercado municipal, de los este de los líderes este, de, del mercado, que también este, pues aman y quieren a su pueblo, porque lógico, todos los que vivimos aquí me decían que este reloj no me correspondía a mí me decían eso no te no no, te, no, le, no le corresponde a la ciudadanía, pero cómo no nos va a corresponder claro, si sí si es de todos. Sí, si es de todos <ríe> y sobre todo que se hizo también en un principio con este con donaciones, uh -huh. igual que como ahorita. Uh -huh. Y vean este, ahora sí que tiene cuatro lados el reloj. Vean la máquina. Sí, claro. Es una máquina grande. Pues lo de antes era de mucho mejor calidad. Sí, Ahorita sí. ya como que todo es más desechable. Entonces sí vale la pena. Ahorita está sucio, pero también a, al encargado del reloj, Alfonso Jiménez, eh, le dije que poco a poquito se tiene que ir limpiando. Se tiene que ir limpiando. Voy a darle también este, el, el líquido para que eso, eso este, pues sí va a tardar para que lo deje limpio. Pero claro. vale la pena, vale la pena, porque ya va a estar todo cerrado, inclusive no tenía chapa a la puerta, ya compré la chapa. Vemos que ¿tú? igual ya se pintó, porque no sí, estaba, fundado, no, estaba sí. muy muy deteriorado, mira, ya toda se pintó esta la puerta. Pintura, esta pintura este, fue eh, il, el inicio de lo que se hizo en el primer proyecto para pintar las, ban las bancas, y mira que sí alcanzó. Fueron casi como cuatro puertas, van a poner cuatro focos para que haya más, al, más alumbrado, más luz, para que se vea bien nuestro reloj municipal y ojalá, y Dios quiera y pues les guste cómo queda. Gracias Lorena, un gran trabajo que se ha hecho, agradecemos a todas las personas que, que han donado que han contribuido, que han puesto su granito de arena para que este proyecto eh, pues esté realizando con éxito. Nosotros vamos a volver a subir, ya tú nos indicas cuando sí, haya más no. avances, la verdad es que sí es un gran cambio, el que vimos ahorita, eh, a mí me tocó subir la, las, las primeras sí. ocasiones y esto es parte del trabajo que realiza este voluntariado Mizquilla Guaya. Sí, este, te digo, no nada más este el voluntariado y que yo soy la presidenta. Este, estamos trabajando con, equi en el, con equipo eh, el, eh, y también les voy a comentar una cosa. Lo de las piezas del reloj municipal no fueron donadas por el voluntariado Misquillaguali. Fue donado por la presidencia de Misquillaguala, Hidalgo. Les hago mención esto. Y vamos a dar a conocer, bueno, yo al menos de mi parte, lo que me donaron las personas, yo estoy comprometida a dar las gracias y este, a dar este a conocer este, cuánto me donaron, cuánto recabé, este, cuánto se gastó y dar también a conocer cuánto se gastó en las piezas que fueron como 18 mil pesos, más aparte otras cosas que sí se pagaron de presidencia, y más los trabajos de los trabajadores mismos de presidencia municipal. Ha sido un trabajo en equipo, en la ciudadanía, equipo, sí. el voluntariado y este gobierno sí, municipal. exactamente, sí. Yo creo que si se quieren hacer las cosas, se pueden, se pueden hacer las cosas. Y querer es poder. Y aquí está con hechos. Gracias Lorena. Pues les estaremos platicando y les estaremos mostrando cómo avanza este gran proyecto de la rehabilitación del reloj de Mixquiaguala.